Esta mascarilla nacieron ante el poco stock que había en el mundo Pero aparecieron diferentes héroes llamados makers Que empezaron a desarrollar diferentes modelos alrededor del mundo Este modelo llamado ProMascara 3D Apoyado y creado por estas instituciones de acá Está fabricado con una impresora en 3D Con un material llamado PLA Entonces para poder imprimir nuestra mascarilla Nos dirigimos a la página Syncreverse Buscamos el archivo ProMasc 3D Acá en el buscador nos dirigimos a esta sección y ponemos descargar todo el archivo. Una vez descargado todo el archivo, abrimos nuestro software Cura, tomamos los archivos, los cargamos acá y los mandamos a imprimir. Después de imprimir todas las piezas, con una laca acrílica en Sprite, enlacamos cada una de las partes durante 5 minutos, unas 4 veces. Es importante este proceso y podemos proceder al ensamble de las piezas. La mascarilla, estas dos piezas que vienen con unas válvulas, se pueden imprimir en PLA también y luego se pueden poner en esas cavidades que tiene y el algodón con los dos pedazos de TNT. El filtro cuenta con tres capas, la primera capa es de un género TNT de este diámetro, la segunda capa es una capa de algodón de desmaquillante y la tercera también es un género TNT. Entonces para ensamblarlo tomamos primero la primera capa, se monta acá, luego tomamos el algodón se monta acá, luego la tercera capa la ponemos acá, luego ponemos la otra pieza aquí, esto lo montamos aquí y la tapa. El filtro en estudio tiene una duración de 4 horas y cuando se necesite cambiar uno se debe desinfectar las manos, abrir la tapa, sacar el filtro anterior, ir poniendo cada capa por orden, poner la tapa, y volverse a desinfectar las manos para poder ocupar bien la mascarilla. El costo de esta mascarilla, si es que lo imprime una persona, costaría alrededor de los 2.000 a 3.000 pesos. Y el filtro, 100 pesos. Es reutilizable, ecológica y no produce contaminación como en el caso de las mascarillas quirúrgicas. Universidad para todos y todas. Una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, USACH.